Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el veranito? Espero que muy bien, eh, espero que estéis aguantando esta de calor que estamos pasando. Y bueno, pues yo más o menos he eh, podido tomar unos días de descanso, pero eh, eso no quita que tenga que venir de vez en cuando a la hora para poder revisar las eh, pues estructuras que llevo en marcha y que, que, bueno, pues que en ningún caso me gusta. Sin un gramo de hormigón, sin que, sin que yo le dé un vistazo. Así que nada, como he venido a revisar un forjado que estoy haciendo en Valencia, eh, un forjado que, que todavía no lo había enseñado en, ninguno, en ningún vídeo de los que he hecho, que he es un, un forjado reticular con casetones recuperables, y he pensado que es una buena oportunidad para poder enseñaros este tipo de, este tipo de forjados que, que, bueno, yo no lo había visto, yo no lo había utilizado nunca, y, y nada, pues. Como creo que es interesante, allá voy para enseñarlo Así que como siempre, le doy la vuelta a la cámara y empezamos a contar cositas. Muy bien, pues aquí lo tenemos. Eh, como veis un forjado bueno, bastante grande, de mil metros de, de superficie. Y bueno, pues ahora mismo están montando el armado superior de lo que es eh, el forjado. Ya tenemos prácticamente montado el inferior. Bueno, prácticamente no, está, está ya montado, está revisado, alguna calza, alguna cosa que dará por revisar para cuando se tenga que, que hacer hormigonado, pero prácticamente lo tenemos. Entonces si queréis os cuento un poquito algunos de los elementos que componen este tipo de forjados reticulares con casetones recuperados recuperables, con bañeras. Por aquí por un lado tenemos lo que son las bañeras, que como veis son unos, unos, unos cajones de, unos cajones de, de plástico puestos al revés de manera que queda una superficie aligerada y por debajo pues se verá eh, estos huecos cuando se, se encoge el limón. Eso sería la parte aligerante del forjado y luego tenemos lo que son los nervios que es esta zona de aquí. Tenemos nervio, tenemos nervio, otro tenemos nervio. Aquí tenemos todos en todas las direcciones tenemos los nervios que es lo que forma la retícula que por eso ya se llama for eh, forjado, forjado reticular. Y luego también tenemos otro elemento que pues serían los elementos principales, ya digo el antiguo casetón, eh, los nervios. Y luego tendríamos los abacos. Los abacos son las zonas donde están los pilares. ¿vale? Aquí, vemos, aquí vemos un pilar. Y luego toda esta zona es la zona del abaco. ¿Qué, ¿Por qué no se rellena la zona del abaco con, con casetones? Pues bueno, pues es un tema de, de, de solucionar los efectos de funcionamiento que se provocan en las zonas de los pilares. De hecho, se refuerza como veis el armado de unas crucetas, vale, Estas crucetas que aquí de armado son para reforzar el tema de funcionamiento en las zonas de los pilares. Toda esta zona pues, se va a maquizar para que eh, luego no tengamos problemas eh, cuando las cargas se transmitan a través del pilar eh, de una planta a la siguiente. Eso sería básicamente los, los elementos principales de un forjado de casetones recuperables. Luego también evidentemente, al igual que en de con cualquier tipo de forjado, pues tenemos que tener en cuenta los pasos de las instalaciones. Como veis aquí, están dejando unos tubos, se están marcando otros. Por ejemplo, se van marcando zonas donde van a pasar instalaciones, donde va a ser cable, donde pasan bajantes, todo ese tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta porque si no luego tenemos que ir perforando los forjados y claro, no interesa, porque cuando lo vas a perforar, pues a lo mejor no te cae donde a ti te interesa de esta manera, eh, ya se hacer armado, ya se colocar los pasatubos para que, para que estén en el sitio que tocan y luego pues no, no haya ningún problema. Luego, en tema ya más, eso eh, sería la teoría digamos, eh, de, una, de un forjado de casetones recuperables, eh, los elementos, esto sería lo que nos explicarían en clase, pero luego pues, pues bueno, hay, hay varias partes de ejecución que, que me gustaría comentar. Por ejemplo, eh, cada maestro tiene su librillo, pero en esta obra están utilizando, veis, estas barras, ¿Vale? Que se quedan apoyadas, que son simplemente auxiliares, se quedan apoyadas en las, en las partes superiores de los casetones, de manera que los armados superiores, que sería esta barra de aquí, esta, esta barra de aquí, se queda sujeta a esta, de manera que se queda en su posición. Como veis, ahí, ahí, ahí, ahí, todas estas barras están haciendo que esta armado superior que se nos quede a su altura. Y en la barra inferior, el armado inferior, ves aquí tenemos esto que es el armado inferior de los nervios, hay unos separadores, que de aquí? ¿Vale? Aquí es plástico, que es una que lleva de la mano vale separadores ¿Pues, son los que se utilizan para apoyar eh, el armado. Estas piezas de plástico, ya no es al día a estas piezas de a ver a ver a a ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver a varias barras, pues tenemos que colocar muchísimas piezas de pingón, eh, y luego como ...que, se, que se daría una vamos a ver más eh, en los perímetros siempre se colocan más pesados también ¿Vale? como veis aquí como veis aquí también vamos ¿Vale? a colocar más que sean más pesadas ¿Por qué? Pues porque si los perímetros estuvieran muy bien de borde pues se perímetros se colocan se provocan en el encuentro con el muro, pues harían que los nervios pudieran hacer cosas más importantes. ¿Qué significan se encuentros de las figuetas con las vigas en forjado tradicional? ¿Sabéis que si me unos 5 centímetros antes de llegar al, a la viga? Pues, pues esto sería. Bien. bien, pues, eh, ¿qué más cosas os puedo contar de esto? Ah, bueno, sí, si en este caso, a ver si tengo alguna pregunta. En este caso, después de ejecutar, eh, bueno, cuando se esté ejecutando, se van a colocar unos placas eh, de anclaje porque luego a partir de aquí se va a hacer una parte de armado eh, de estructura mixta, va a subir pilares metálicos y luego más arriba pues, se va a ejecutar también una parte de forjado de chapa colaborante que ya os lo enseñé de Luego cuando ya se ha terminado de ejecutar todo el armado inferior, luego se termina de ejecutar el armado superior, los, los hormigonados... Siempre se tienen que hacer de la zona de los abacos hacia la zona de los nervios. Este forjado, en teoría, bueno, en teoría no, espero que en realidad se va, se va a hormigonar todo de una sola vez. Pero en caso de que se tuviera que cortar el, el hormigonado por alguna circunstancia, pues tendría que evitarse el hacer los cortes en las zonas de los abacos, los cortes de, de trabajo, los cortes de hormigonado, y tendría que hacerse en zona de abacos, preferentemente a, a mitad de casi todo Luego, cuando terminar de colocar los armados principales inferiores y los armados principales superiores, eh, los abacos, las zonas de refuerzo de, de crucetas en puntos de pilares, pues, se tiene que colocar el maillazo superior de reparación, que se colocará con estas piezas, ¿Vale? Estas piezas, que, que lo que hacen son separadores, que es lo que debería utilizarse eh, en soleras, en, en losas y todo eso, cuando tenemos un armado que normalmente se va con bueno, el gancho estirando para arriba, eso es, eso es una mala entonces lo que hay que hacer es poner este tipo de piezas, que son longitudinales, que nos hacen una separación, que tiene unos tetoncitos que por debajo pasa el hormigón, entonces se quedan completamente movidas y los mallazos pues, se van apoyando en esta zona, de manera que se quedan a su altura, a la altura que toca. Y bueno, pues, pues poquito más eh, os tengo que contar, la verdad es que todavía falta bastante para que terminen de ejecutarlo, yo... Quería veros lo enseñado hoy por completo, pero bueno, pues el ritmo de trabajo, con hemos pegado cada vídeo y todo eso, pues eh, ha sido un poco más, más durillo y no se, ha podido, no se ha podido seguir el ritmo que, que tocado. Y bueno, pues nada, eh, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, como siempre sabéis que podéis contactar conmigo, que podéis seguir eh, estos vídeos en el canal de YouTube, donde los voy a ir colgando. Eh, bueno, pues nada, nos vamos viendo por aquí por Facebook, eh, por Instagram, en Checario, en Twitter, en Checario, en mi blog, checario.com Y bueno, pues, bueno, espero que os haya gustado y que os haya servido. Un saludo, hasta luego.